Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un gran saludo ahí donde me estáis viendo, escuchando. Hoy vamos a hablar en nuestro video de cómo podéis ganar dinero con Clickbank gratis, completamente gratis. Este video es nuevo y está 100% actualizado a este 2020. En este vídeo vamos a ver cómo podéis conseguir hasta 300 dólares al día con Clickbank, con tráfico gratuito.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 Vamos a empezar con este video para que sepáis cómo ganar dinero con Clickbank gratis en este 2020 y de momento está funcionando bastante bien, está 100% actualizado, el tráfico va a ser 100% gratuito y el potencial de ganancias es de hasta 300 o más al día, 100% amigable para principiantes. Como sabéis, el marketing de afiliados es un sistema en el cual vosotros recomendáis un producto a otros y si esas personas lo compran, con vuestra recomendación, vosotros os ganáis un dinero que se llama comisiones. Bueno, la plataforma más famosa de todas para el marketing de afiliados es Clickbank. Aquí la tenemos. Esta es la página principal de Clickbank. Vosotros os podéis suscribir. No hay entrevista telefónica. No pide mínimos de ganancias. De momento es muy sencillo acceder a la plataforma. Y tenéis un montón de cosas para promover. Aquí abajo os voy a dejar el enlace para que podáis suscribiros y haceros una cuenta a Clickbank en español. Esa está en inglés, pero vosotros podéis hacerlo en español. Mirad, este es el Marketplace. Yo ya estoy logueada con mi identificador de, de afiliada. Esto es el Marketplace. Veis, Esto es todo lo que Clickbank tiene para ofrecernos. Tiene montonazo de categorías. Quiero que abráis la mente, amigos marketers, no os quedéis con hacer dinero online. Ese es un nicho muy bueno, muy generoso, pero exige cierto conocimiento y es muy competitivo. Pero no es el único. Vosotros tenéis montones y montones de ofertas para promover. Mirar cuántas categorías. Artes y entretenimientos, como lo vio en la televisión, sistemas de meeting. Business, computers, cooking, food, wine. Y business y marketing, educación, employment. Hay un montón, pero una barbaridad. Autoayuda, en fin. Por ejemplo, algo que no es muy común son las artes y entretenimiento. Mirar, arquitectura, arte, body art, dance, fashion, film, televisión, general humor, un montón. Music es de las pocas que están poco ofertadas. Mirar, piano for all. Es un muy buen producto que se puede promover con relativa facilidad. Esta es la página de afiliados de Piano4all Pianoforol, Voy a abrir en un enlace, voy a abrir también la página de afiliados. Mirad, estas cosas que veis aquí son vitales cuando vosotros trabajáis en Clickbank y tenéis que verlas. Yo lo he puesto por popularidad, pero la mayoría de la gente puede ponerlo por gravedad. La gravedad es un número que nos da Clickbank. Trabajando con su propio algoritmo y el cual nos dice que es el número de afiliados que está promocionando esta oferta exitosamente. Por ejemplo, aquí nos dice que la gravedad es del 81,6. Quiere decir que muchos afiliados lo están promoviendo con gran éxito. Otra cosa que tenéis que tomar muy en cuenta son las ventas iniciales. Aquí dice que por cada venta inicial vosotros os lleváis 20 dólares, 20 dolaritos que están muy pero que muy bien y lo que yo siempre veo es que al menos tengan una página de afiliados para que yo pueda tener herramientas para trabajar esta es la página de ventas, mirad Piano for All, Info Piano for All, eh, Home de secrets bla bla bla, está muy bien, está muy chula, está perfecta quiero que sepáis que Clickbank no es la única plataforma para promover productos de afiliados también existe JVZoo. Warrior Plus, Hotmart, eh, Digistore24, hay varias. Si tenéis interés en JVZoo, por ejemplo, aquí abajo os voy a dejar el enlace a mi curso de afiliados con JVZoo, que es muy sencillo de seguir y os va a ayudar con el marketing de afiliados dentro de JVZoo. Mirar, seguimos con Clickbank y este producto que está bastante, bastante bien, for All. la página de ventas es bonita, tiene aquí videos para que la gente... Los vea, tiene libros interactivos. Mirar este, cómo como se promociona. Está bastante bien. Y en la parte de los afiliados, que es esta, la página de afiliados, nos pone el home, el secreto, testimoniales, fax, order, contact. Ahí está. Todo lo que tiene para nosotros. Cuánto podemos ganar. Dice que aquí eh, Piano Fall. Tiene 60% de comisiones para nosotros y que la galletita o el tracking cookie está activo por 90 días. Es decir, una vez que nosotros ponemos nuestro enlace en cualquier lado, tenemos 90 días para que una persona pueda comprar este producto con nuestro enlace y nosotros ganarnos estas comisiones del 60%. Tiene un Dowland version de 39 dólares y nosotros ganamos aproximadamente 21 dólares. Después de los fees de Clickbank, tiene un download con un DVD y nosotros nos llevamos 27 dólares después de las tasas de Clickbank. El tasa de refunds es muy baja y aquí viene cómo vamos a ser pagados, cómo empezar. Mirar, Este nos ayuda mucho, es un buen producto que ayuda a sus afiliados. Mirar los banners, súper bonitos, son en formato cómic. No son serios, está bastante bien, es una cosa que debemos tomar en cuenta. En fin, muchas cosas. Vídeos promocionales para que podamos tener un canal de YouTube. Podemos escribir nuestras propias reviews. Aunque ellos nos dan cosas, pues podemos escribirlas. Artículos, no sé, hay artículos. Si queremos hacer un blog, pues lo podemos poner ya. Testimoniales, en fin. Mirar, ¿eh? también nos puede dar copias de revisión para hacer revies. Esto es súper, súper genial. Nos da keywords para que nos ahorre el tiempo de búsquedas y si queremos podemos preguntar más cosas. ¿vale? Es un buen producto, pero no es el único que está relativamente sencillo de promocionar porque es una categoría poco explotada. Hay otras como por ejemplo empleos y trabajos, resumís y cover letters, job listings, job search guides, job skills... Esta también está bastante, bastante bien y actualmente está funcionando muy bien. Ya sabéis, con el efecto de la pandemia, educación, que también tenemos ahí buenas cosas, admisiones, materiales de educación, higher education, el K-12, que es un examen para Estados Unidos, eh, student loans, preparaciones de test, muchas cosas. Green Products, que también está muy en boga, energías alternativas, en fin, muchas cosas. Para efectos, para efectos de este ejemplo, de este video, vamos a trabajar con Home and Garden. Ejemplo, señores, un ejemplo. Hay muchísimos productos que podéis elegir. Voy a irme a Animal's Care. Y en Animal's Care and Pets, como veis, hay un montón de productos. Brain Training for Dogs, Unic Dog, bla. Doggy Dance Online, Dog Trainer. Cat Spraying. How to Build a Chicken Cop. Dog Training Secrets. Secrets to Dog Training. Hay muchos de perritos. Y yo aquí trabajaría estas, estas categorías porque, mirar, si yo me voy a Google y yo le pongo how to stop my dog, algo, cómo hago que mi perro pare de barking, de ladrar, de baiting, de morder, de biking at other dogs, de ladrarle a otros perros, de jalar la correa, de, en fin. De comer sus heces, de ladrarle a la gente, de un montón de cosas. ¿Veis? Aquí yo veo que la gente está buscando cómo parar, cómo hacer que mi perro pare de. Eso es en español, cómo hacer que mi perro pare de. En español es cómo hacer que mi perro no ladre, vomite, no muerda, coma pienso, coma. Me quiera, haga sus heces, beba agua, deje de ladrar, haga sus necesidades en la calle. Como veis, hay un montón. ¿Por qué lo he puesto en inglés? Auto stop my dog. ¿Por qué lo he puesto en inglés? Porque este producto que he elegido para el ejemplo está en inglés. voy a elegir este. Voy a abrir la página de ventas y la página de afiliados que también tiene. Esta es la página de ventas. Es bonita. Develop your dog's hidden in intelligence. Revealed the last by one of the America's top professional dog trainers. Esto es un, un llamado muy bueno para eliminar el mal comportamiento y crear el obediente bien comportada mascota de tus sueños. Aquí está el perrete, mi nombre es este, bla bla bla, bla bla, bla es, Pone fotos muy atractivas, muy comunes de lo que pasa con los perritos. Y ahora, ahora con, con este momento que estamos viviendo en el mundo, la gente tiene más tiempo para estar con sus mascotas, para pasear a las mascotas y para socializar a las mascotas. Es un buen momento para promocionar este tipo de productos. Este es la página de afilados, ¿veis? Artículos, Brian Turning, Health, eh, Alien Speaks, Reviews. Hay un montón de cosas. Tenemos muchísimas opciones para promover, lo cual está bastante, bastante bien. Vienen banners, ojo, vienen Free Giveaways. Podemos dar cosas gratis, lo cual también está bastante bien. Pero para efectos del tráfico gratuito, vamos a trabajar de otra manera. Así que ya hemos elegido nuestro producto para promover. Y lo que vamos a hacer es darle clic en Promover. Promote. Y en Promote se nos va a abrir esta ventana. Este es mi nombre en ClickBank y mi ID de afiliado. Y le voy a dar a Click Generate Hoplinks. Y en Generate Hub links yo simplemente lo voy a copiar. Voy a copiar aquí. O le voy a dar clic aquí. También se copia. Ya está copiado <risa> fácilmente. Y lo que voy a hacer es probar que mi Hoplink sea correcto. Me voy a abrir una nueva ventana de incógnito. Voy a pegar el enlace que acabo de copiar. Y efectivamente me lleva aquí. ¿Qué es lo importante? Lo voy a mover un poco para arriba. Que aquí diga HopBet99, que es mi enlace de afiliado. ¿Qué otra cosa es súper, súper vital? Mirar esto es importante tomar nota en la parte de abajo yo voy a ir al carrito de compras para mirar una cosa para que vosotros también lo miréis porque es muy muy importante instant access le doy clic, me va a llevar al carrito de compras y en la parte de abajo mirar qué bonito es en la parte de abajo yo tengo que ver esto affiliate igual bet 99 es decir Aquí tiene que tener mi enlace de afiliado. Si no tiene mi enlace de afiliado, no me van a pagar nada. Así que vosotros muy atentos que aquí debe tener vuestro enlace de afiliado. Una vez que lo hemos comprobado, ya tengo mi, mi enlace, ya lo he copiado, lo tengo listo para trabajar. Lo que voy a hacer es irme a la parte número 2. ¿Cómo voy a conseguir el tráfico? Porque eso es lo más difícil de todo, conseguir el tráfico. Pues mirar, el tráfico va a ser 100% gratuito y va a venir de Google Sites. Con Google Sites nosotros vamos a conseguir el tráfico. Y desde Google Sites vamos a redireccionar a la oferta con un link directo. Dentro de Google Sites sí nos permite el link directo. ¿Por qué Google Sites para conseguir el tráfico? Muy sencillo. Os lo explicaré un poco más adelante porque ahora quiero continuar con la parte de cómo vamos a trabajar en Google Sites. Mirar ya tenemos la primera parte que es elegir nuestro producto ya tenemos nuestro enlace de afiliado ya sabemos qué vamos a promover y sabemos las palabras claves que vamos a buscar qué voy a elegir yo pues voy a elegir por ejemplo How to stop my dog espacio licking his paws licking his paws es que se chupe las patitas o que se lama las patitas y voy a darle clic aquí y aquí dice por qué mi perro bla bla bla bla tengo un millón de búsquedas con esta palabra clave un millón es una auténtica barbaridad cómo sé que es realmente buena bueno pues la voy a copiar y me voy a ir a una herramienta gratuita para que me diga si es una buena palabra clave o no es una buena palabra clave y esa herramienta gratuita es no os preocupéis que aquí abajo vais a tener el enlace para esta herramienta que se llama word tracker es Parecida a HRF, pero gratis. No vais a pagar nada, ¿vale? Entonces me voy a ir aquí. Y voy a empezar a buscar como si yo fuera una persona que tuviera el problema con el perro. Yo, cuando voy a empezar a buscar, pongo my dog. Yo no busco auto, stop. No, no, no. Yo busco por mí, mi perro. ¿Qué hace mi perro? Si le doy a mi perro y le doy a search, que ya lo hice para adelantar el video. Aquí me pone my dog skip. Why does my dog eat Why is my dog sharking? How much should I feed? Bla bla bla bla bla. ¿Vale? Y veo más cosas en esta herramienta. Es la competición. Competition. El IAT. Y las questions. Y en la parte de abajo veo volumen. Competition. Y el IAT. Nosotros nos vamos a centrar en el volumen y en la competencia. Lo que nosotros buscamos es una palabra con gran volumen y muy baja competencia. Si veis aquí está por ejemplo My dog skip que mi perro salta tiene muy buen volumen pero mucha competencia porque mi perro come hierba es, es grasa eh, volumen tanto pero competencia alta y así voy a buscar alguna que sea buena y aquí le encuentro Why does my dog leaking here post y mirar cómo van las búsquedas tiene 3977 búsquedas mensuales y una competencia de 3. 3 es muy bajita. Quiere decir que no mucha gente está prestando atención a esta palabra clave. Por lo tanto, puede ser muy buena para mí. ¿Qué otra puede ser buena? Pues si busco una competencia de 3 o de 5. Esta de 5. Why? Mad, why does my dog licking? his pose. Licking me. ¿Por qué me chuperretea a mí? Pues esta. ¿Alguna otra? Esta de 4, 2, no, esta no porque ya son muy pocas búsquedas. 7, 4, 6, muy pocas búsquedas. Ya, 5. Estas dos son muy buenas. Y a partir de ahí puedo inferir otras. Por ejemplo, 6, 6. Eh, How old is my dog, pero esta no me interesa. Esta sí. Why is my dog eating grass? Las que vengan por por qué. Esas nos interesan básicamente. Porque la gente busca respuestas a estas preguntas. Si sigo hacia abajo, veréis que. Aquí hay un lock more suggestions porque es una herramienta de pago, pero los resultados gratuitos nos dan muy buenas opciones de trabajar nosotros con keywords que podemos fácilmente rankear en las primeras posiciones en las búsquedas orgánicas y de eso se trata esto. Una vez que ya tengo mi palabra que es esta, why my why does my dog making his post, me voy a ir aquí a Google y ya la he validado. ¿Por qué mi perro se chupa las patitas? Voy a copiarla. Y aquí veo que hay un montón de gente que está escribiendo acerca de ese tema. Dos millones de resultados. Dos millones de resultados. Conclusión. Hay mercado, señores. Hay mercado. Vamos a continuar. Ya tengo mi producto. Ya tengo mi enlace. Y ya tengo mi palabra clave para empezar a trabajar. ¿Qué sigue? voy a construir mi sitio en Google Sites. En Google Sites, ya he hablado de él en otros videos, eh, por ahí te pondré un enlace en esta parte de aquí arriba para que lo veas. Y Google Sites nos deja construir sitios sin coste alguno. Si tú tienes un correo de Gmail, tienes Google Sites. Tiene muchas plantillas, ¿veis? De trabajo, de educación. Una que está funcionando bastante bien es proyectos, así que voy a dar clic a Projects. Y lo primero que voy a hacer es darle un nombre a mi sitio web. Se abre la pantalla, es esto, nombre del proyecto, nombre del proyecto, aquí dice proyecto y aquí le voy a poner el nombre de mi sitio. ¿Qué sitio? Pues hombre, si estoy hablando de Dog Training, puedo ponerle Dog Training, no, eso no me gusta, lo voy a poner, sí, Dog Training, Urban, Dog Training. ¿Por qué Urban? Porque es en la ciudad y en la ciudad es donde nosotros tenemos los problemas para entrenar a nuestros perros. Entonces, Urban Dog Training y aquí también lo voy a poner en nombre del proyecto Urban Dog Training. ¿vale? Ya lo tengo. Este sitio específicamente tiene esto que nos va a indicar que hay más páginas. Esta es la home. Tiene historia, equipo, preguntas frecuentes, pero de momento me voy a quedar en la home. De momento. Urban Dog Training, Urban Dog Training... Eh, y aquí yo le voy a poner el nombre del proyecto, el nombre del proyecto va a ser, por ejemplo, este How to train your dog, lo vamos a poner correctamente How to train your dog, es decir, cómo entrenar a tu perro your dog. Y en la parte de abajo, en la descripción del proyecto, también le voy a poner algo bonito estos textos ya los tengo preparados para no ser tan largo el video. Follow our tips to train your dog to become loving, obedient and joyful. Entren sigue nuestros, nuestros consejos para entrenar a tu perro y convertirlo en un obediente, amoroso y juguetón perrito. Pero esta imagen que tiene aquí a mí no me, no me gusta porque es un hombre con... Con un ordenador y no tiene nada que ver con perros. Entonces me voy a ir a Pixabay. Pixabay, Voy a buscar Dog. Perdonad que está ya todo prehecho. Pero es que si no el video sería eterno. Y yo voy a buscar una imagen. Por ejemplo. Estas de arriba no. Porque recordad que estas son de pago. Entonces a partir de las de aquí. Y voy a buscar algo que tenga que ver con entrenar perritos. Esta está bien. Esta está muy bien. Pero como esto es un militar. Pues no, no queremos militares. No por nada. Sino porque la gente ya sabe que un militar puede entrenar a su perro nosotros no, nosotros somos de la calle y me voy a quedar con esta imagen que es bonita, la voy a descargar gratis Les descarga gratuita, gratis para usos comerciales, no necesita reconocimiento la voy a descargar en, en esta definición que ya tienen está bien, la voy a descargar no soy un bot descargamos y me voy a ir a mi sitio y en mi sitio le voy a a cambiar imagen, en cambiar imagen subir, esto lo podéis hacer vosotros sin ningún problema, y en subir voy a poner lo que acabo de descargar elijo la imagen que acabo de bajar la abro y ahí está, mirar qué bonita ya está, junto en YouTube, bla, bla bla bla bla listo, perfecto y aquí yo ya puedo empezar a trabajar con mi página web dijimos al principio que el tráfico iba a venir gratis desde Google Sites Google Sites tiene el pequeño truco, si sí, podemos llamarle así, de que Google prefiere rankear páginas propias que páginas ajenas. Por ejemplo, para que veáis que no miento, eh, vamos a buscar, por ejemplo, una palabra a la que yo le he estado dando seguimiento, dando seguimiento que es esta. Un blocket games. Un blocket games. Para desbloquear juegos. Vamos a dar Enter y mirar lo que aparece. Google Sites, Google Sites, y ya luego viene Edu, mit Edu, este es un sitio Edu, que se supone que tienen un rank y una autoridad brutal, pero antes de poner un Edu, Edu, eh, un Saimadu, antes de poner eso, ha preferido poner Google Sites, Google Sites, Lo cual quiere decir que efectivamente a día de hoy está prefiriendo poner sus resultados propios antes que otros con más autoridad. Y aún así este mirar, Google Sites. Eh, este ya no, pero vamos, que los primeros, las tres, cuatro, tres o cuatro primeras búsquedas son de Google Sites. De ahí que yo os estoy recomendando desde hace días que estéis trabajando con Google Sites porque rankea muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues aquí vamos primero, aquí mirar qué bonitos están estos. Esto es para que vayamos a otras páginas. Alguna pregunta, enviar correo. Vas a empezar a poner aquí también cosas. Por ejemplo, te vas a la página de afiliados y te vas a algunos artículos. Brain Training, Health, Adrian Speak, por ejemplo. Ident Speak se supone que es la entrenadora. Vamos a poner, por ejemplo, mira aquí tienes varios. La importancia de poner este. Este es bueno. Lo copio, me voy a ir aquí. Atentos aquí, no tenéis que copiarlo tal cual. La importancia de mantener tu, la mentalidad de tu perro estimulada en su en su comportamiento. Bueno, este es con b en su comportamiento no es la misma pero es muy muy parecida y luego aquí una descripción y hacéis lo mismo si esto no os sirve lo podéis quitar alguna pregunta yo no lo quitaría de momento y aquí le pongo por ejemplo start to enjoy your dog ¿Ven? para que la gente no le voy a poner entrena a tu perro porque eso es muy feo voy a poner start y aquí le vamos a poner nuestro enlace de afiliado que ya habíamos cogido de Clickbank directo, le vamos a dar el enlace directo tal cual y lo actualizamos y una vez que ya lo tengamos esto lo puedes hacer más grande mirar así no le voy a cambiar el color, así está bonito, así me gusta lo vamos a publicar y ya tenemos un sitio de Google Sites publicar en la web, dirección web, bla bla bla esto jamás, jamás tenéis que ponerlo, porque esto es para que no nos lo publiquen, para que no muestren el sitio web. Nosotros sí queremos que lo muestren. Y aquí vamos a ponerle Urban Dog Training. Si no existe, Training, nos la va a publicar. Y si no, nos va a decir que no es, ya existe. Entonces va a poner Dogs Training. Y lo publicamos. Ya lo tenemos publicado y ya está la primera parte. ¡Ojo! La primera parte. Viene la parte más complicada. ¿Cuál es la parte más complicada? Bueno, la parte más complicada es poner nuestros artículos. Para que esta estrategia funcione, tenemos que escribir artículos realmente buenos y realmente largos. Al menos de 5 a 10 artículos de 2.000 palabras cada uno. Aquí, por ejemplo, nos vamos a la página Historia. Y en la página historia, en lugar de, de ponerle eh, historia, le vamos a poner otro nombre. Eh, Cómo describirás el proyecto, bla, bla, bla. Y vamos a empezar a trabajar con nuestro nuestras palabras clave. Hemos dicho antes que aquí teníamos una serie de palabras clave. Vamos a empezar con esta, why my dog's link, que ya le hemos buscado por aquí. Why my dog link in his post. Y en linking his post, aquí hay un montón de artículos que nos pueden servir a nosotros ¿Ves? vamos a abrir este vamos a abrir este y vamos a abrir este y lo que vamos a hacer es copiar y pegar estos artículos super buenos en nuestro artículo atentos, atentos por favor no copiéis y peguéis a lo bestia no, copiar todo pegarlo en un blog de notas o en un word o en lo que queráis y mezclarlo, modificarlo, hacer que no sea igual porque si es igual os van a penalizar y no queremos eso. Podéis coger cuatro o cinco artículos buenos, mirad qué bonito es este y hacerlo vuestro. Why does leader Post? ¿Qué problemas han Este es buenísimo, ¿veis? Y tenéis el pixabay para tener Imágenes gratis sin ningún problema, y eso es lo que vais a hacer: artículos de 2000 palabras por cada una de las palabras que habéis elegido aquí. Que tiene, uf, ay, perdón, esta, esta la voy a pixelar porque tiene una palabra fea. Y si pongo palabras feas en mis vídeos, YouTube se enfada. Bueno, elegís las palabras y empezáis a trabajar con ellas. Esta está muy bien: 632 White, videos it grass, y empezáis a hacer los los artículos, este que me gustó mucho por ejemplo, vamos a poner esto es un ejemplo no lo hagáis, no lo hagáis resumen, aquí tal y voy a empezar a trabajar con esto, fuera y pegar sin más, voy a quitar esto lo voy a empezar a poner bonito, aquí por ejemplo este es el resumen lo voy a poner ahí mi resumen voy a, a tomar esto. Lo voy a poner aquí. My Doc. Post. Resumen. have Bla, bla, bla, bla. Y aquí voy a poner otra foto bonita. ¿En qué punto nos encontramos? Mirad que esto lo podéis quitar. Lo podéis mover. Yo lo voy a, lo voy a quitar. Aquí está. Fuera. Podéis poner más cosas aquí. Subtítulos y tal. Y hacer... Los, lo, lo volvéis a publicar, cada que hagáis algo tenéis que volver a publicar, lo voy a publicar de nuevo y ya está, podéis poner más cosas Google Sites es increíblemente fácil de trabajar mirar, podéis mover cosas ponerlas este, en esta cuadrícula os aparecen y lo podéis soltar en la cuadrícula que queráis, por ejemplo ahí y luego a esta foto la podéis subir ¿veis? podéis hacer un montón de cosas y es realmente sencillo y es gratis, completamente gratis. Si no os basta con lo que tiene, aquí tenemos más, más cosas. Podéis insertar cuadros de texto, imágenes, del drive, diseños, botones, calendarios, YouTube, más páginas, cambiar el tema. Podéis hacer muchas cosas y publicarlo. Lo importante es lo que os he dicho. Me voy a ir al Home. Tener el sitio en Google Sites con la palabra clave más importante como el primer artículo y empezar a poner de 5 a 10 artículos de 2.000 palabras cada uno. Y empezar a poner los banners de nuestro producto de afiliado. Por ejemplo, aquí, en lugar de poner el banner, hemos puesto el enlace. Pero en el primer artículo, en donde dice historia, ¿veis? Aquí, aquí yo puedo poner un banner de los que me da aquí banners cojo un banner de los que me da la persona esta mira qué bonito son writing for dogs este también es chulo este es bonito teacher dog to stack rhyme <risa> teach your dog to play pla piano <risa> es súper bonito brain training for dogs training for dogs vosotros elegís uno el que queráis esta por ejemplo es bonita es y si a... y le damos Aquí está el código, ¿veis? Es el código, pero si solo queréis el GIF, lo ponemos así. ¿Veis? Aquí está, la descargo, o, o, sí, la voy a descargar. Guardar imagen como, ya se guardará, la guardo, y en Google Sites modifico esta imagen. Reemplazar imagen, subir o seleccionar, en nuestro caso la vamos a subir. Subimos la imagen que acabamos de poner, la tenemos ahí y atentos vamos a ponerle un enlace, aquí donde dice enlace, vamos enlace a, lo aplico y ya está. Y cuando la gente le dé clic se irá a mi enlace de afiliado y lo publico, recordad publicar cada que hacéis algo. Nos pone lo anterior, lo nuevo, le voy a dar a publicar ya, publicando y eso es todo. Ya tenemos toda nuestra estrategia completa. Vamos a resumirla. La estrategia es, búsqueda de palabras clave. Vas a buscar de 10 a 20 palabras clave. Publicar artículos, 2.000 palabras cada uno. ¿Cuántos? De 5 a 10 artículos. Insertar los enlaces o banners en los artículos. Y esperar de 2 a 3 semanas para ver los resultados. En 2 a 3 semanas... Google Sites rankea sus propios sitios por sobre otros. Y de esta manera tú vas a poder aparecer en los resultados orgánicos, la gente va a clicar cuando busque esas palabras claves que son de gran volumen y de baja competencia y tú vas a empezar a generar ingresos de dos a tres semanas en ClickBank. Cabe mencionar que esta estrategia te sirve para cualquier otra red de afiliados para rankear con tráfico orgánico Completamente gratuito, completamente amigable para los novatos y completamente fácil de implementar sin gastar un solo centavo. Ya te he dicho todo de principio a fin de cómo puedes hacerlo. Y lo vamos a dejar hasta aquí amigos. Espero que os haya gustado el video, que os sea de gran utilidad. Por favor implementarlo y veréis que funciona. Empezaréis a ver resultados en vuestra cuenta bancaria muy pronto. Google Sites funciona, el marketing de afiliados funciona, Clickbank funciona, el SEO funciona. Lo dejo hasta aquí. Marketer, espero que te haya servido. Por favor, comparte este video con tus amigos. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Suscríbete si te ha gustado el video. Dale like. Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios. Porque recuerda que pase lo que pase, este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!